Nos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Referentes. Hoy, 6 de agosto, nosotros celebramos a la patria y también tenemos que celebrar a nuestros referentes de nuestra sociedad. Bienvenidos a este programa. En este día tenemos un representante musical muy grande en el mundo del jazz, que mediante sus dedos y el violín, te lleva a disfrutar de las más grandiosas melodías bolivianas. Hoy en Referentes, Gustavo Orihuela. ¿Qué tal, querido Gustavo? Buenas, buenas noches. Un placer muy grande estar en el programa. Contento de, de celebrar en este día tan especial, el Día de Nuestra Tierra. Claro. Y eh, orgulloso también de, de llevar pues, este legado del violín boliviano. Sin duda, lo que tú decías, el legado del violín boliviano y que donde tú te presentas, nos haces eh, disfrutar y emocionar con ese talento que tú tienes. Y nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí en el programa. Gracias. Querido Gustavo, vamos a ir retrocediendo unos añitos, porque ¿cuántos años tienes? Tengo 38 años. Ah, está bien, 38. Todavía eres joven. He entrevistado <risa> a personalidades muy, mucho más mayores. ¿lo? Cuéntanos, eh, Gustavo, naciste en la Ciudad Blanca. Sí, sí, sí. Soy y eh, chiquisaqueño. Eh, una ciudad hermosa que, que pude crecer de una manera muy, muy natural, ahí eh, jugando en la calle, el barrio, uh -huh. eh, algo muy importante. Y también eh, eh, una familia, mi familia, que, que, me, que me pudo eh, enamorar de una manera natural uh -huh. a la, la música, como algo cotidiano, ¿no? Algo muy natural. ¿Tu familia se dedica a la música? No. No son eh, músicos de profesión, pero sí son músicos eh, que les encanta disfrutar Ay, ah, del, del claro. fenómeno sonoro, ¿no? Mi mami canta, eh, mi papá también toca la guitarra, mis abuelos cantaban, tocaban, qué sé yo. Había un ambiente siempre de, de mucha música, ¿no? Y en las fiestas, pues también, cómo no, ahí a, a poder genial. aprender y escuchar, ¿no? Sobre todo eso, sí, ¿no? Bien. A veces uno tiene que escuchar más que, que hacer, ¿no? Entonces, y de ahí ya vas aprendiendo, y, vas recibiendo. Y disfrutar, porque el, el fenómeno de la música... Es un fenómeno tan fuerte que se te pega en las emociones, en, sí. la, en la huella de memoria, y no sale nunca más. Y eso se asocia con seres queridos, y es una, es una manera muy linda claro. también de recordar a través de la música. Exacto. Gustavo, eh, ¿cómo eras en la etapa escolar? ¿En, en primero básico, <risa> en intermedio? ¿Eras un niño no me acuerdo. inquieto? <risa> a ver, eh, sí, siempre he sido creo que muy, muy inquieto, muy eh, corriendo de un lado para otro, eh, haciendo travesuras. Siempre los deportes me han gustado mucho. Eh, muy pegado a mi hermano. Tengo un hermano en Santiago que ya, entonces él lleva tres años. Entonces, siempre estaba ahí como que él, siguiéndole a él, pero haciendo hartas travesuras. ¿no? ¿Él es el mayor? Santiago. El mayor, sí. Santiago yeah. es el mayor, sí. ¿Cuántos hermanos son? Dos, solo solo los solamente dos. dos. Yeah. Sí, y, y bueno, siempre haciendo pues, travesuras, descubrí desde muy pronto también la música, eh, tocaba zampoña, ¿no? oh, mira. charango, que son nuestros instrumentos, y ya después encontré el violín. ¿no? Y fue una manera también de, de cuando encuentras algo que te gusta, mm. lo quieres repetir, claro ¿no? y, lo, y lo buscas y lo repites para que encuentres más placer. Y así era con la zampoña o con la quena, instrumentos, nuestros que, que nos enseñan en la escuela, en el colegio, y a partir de ahí empezó pues, una, una, linda relación, una linda relación por el gusto a la, a la música. A música ¿no? eh, ¿Cuál fue tu primer contacto con el violín? ¿Recuerdas? Sí, eh, hubo una, hay una escuela de música en Sucre, que ahora es un instituto, Profesional Simeón Roncal, uh -huh. y mi mamá nos llevó a, a mi hermano a ver un concierto, a ver un recital de otros niños, de otros jóvenes. Entonces yo vi un pequeño también de mi, de mi tamaño. Ya. Y escuché un violín y vi así, un concierto real, además tocado por, interpretado por un niño. Uh -huh. Entonces me llamó mucho la atención. Y, y yo puedo hacer como él. Claro, claro. Yo dije, yo, ¿qué será eso? ¿no? Ese pedazo de madera. Ahí, con su palo. <risa> y, y, y fue una, una linda oportunidad para poder aprender, entrar a, esa, a la escuela de Simeón Roncal. Y también, eh, yo era muy tímido también. ¿eh? Entonces, el profesor dijo, bueno, ustedes ya Orihuela, Calvo, entren a, a piano, ¿no? Yo, sí, dije, piano, porque no, no claro. podía decir violín. Era un poco tímido. Y pasamos, creo que dos clases, yo dije, o la primera clase, dije, profe, en realidad yo quiero ir a violín pero ¿qué haces aquí? Entonces me bajó a violín y ahí empezó la historia. ¿no? Qué lindo. Fue una, una linda experiencia con varios maestros y de una manera muy libre. He tenido una formación inicial de la música muy natural, muy libre. Claro. Entonces, eh, casi como un, un hobby, pero eh, con mucho... Estoy disfrutándola. Claro. ¿no? no me puso a estudiar así durísimo. Eh, como Normalmente se estudia el violín desde muy, desde muy niño. O sea, los violistas les dan una disciplina fuerte. fuerte para que sean violinistas y músicos de verdad, ¿no? Músicos muy buenos. Eh, y era más un hobby. Era más, más. un hobby, claro, sí, totalmente. ¿no? Disfrutar. Y después ya eh, hice la carrera profesional muy porque bien. ya me di cuenta que, bueno... Podía, ah, tenía que... Aquí podíamos hacer algo que, sí, <risa> que crezca, ¿no? Claro. Mm. Gustavo, eh, ¿recuerdas la primera canción que tocaste hacia la perfección cuando eras jovencito? <risa> ¿Cuál era? No me acuerdo. ¿O cuál era la canción que más te gustaba tocarla de, de jovencita? A, ver, a ver. Habían varias, ¿no? Pero... Palomitas, ¿no? <risa> un tema antiguo, pero Mira. ya no me acuerdo cómo lo tocaba, pero sé que lo eh, aprendí de muy pequeño y disfrutando. ¿no? Y ya, claro. Sí, sí, sí. Bueno, eh, estudiaste psicología ¿Sí? y estudiaste en el Conservatorio de Música. ¿Cómo ligas ambas carreras? Sí, bueno, eh, estaba en Sucre, ya llegué a los 16 años donde salí a bachiller y, y tenía que quería estudiar música quería irme a Sao Paulo o cualquier lugar, pero no tenía un buen nivel como, como intérprete, ¿no? Entonces, tuve, tuve que hacer unos dos años más en Sucre con una maestra japonesa y maestros suizos que me forjaron. Y, uh -huh. y para tener un buen nivel. Claro. Entonces, gracias a ese nivel entré con beca al conservatorio cuando estaba de director, un gran maestro, Nicolás Suárez. Eh, y también aproveché de hacer la carrera de psicología. Porque ya hice un año en, psicología, en Sucre, entonces fue una manera también de, de aprender una, una, una disciplina, una ciencia que tiene que ver mucho con, con las emociones, claro. con la mente humana, con el comportamiento, eh, con las enfermedades mentales también, ¿no? con todo este bagaje y fragilidad del ser humano. <coughs> y el conservatorio que fue como, wow, entrada. a... <risa> A pararte bien, a tocar bien, a agarrar bien, que, claro. a aprender la, la academia de la música, ¿no? Eh, para mí, yo tenía un bagaje natural de la música popular. Qué de ahí bien, vengo, de lindo. la música popular. Tú me dices algo de música popular y para mí me sale como... Me brota, ¿no? Entonces, para mí fue algo nuevo la música clásica, la música académica, y siempre ir banando esos dos lados, ¿no? Junté ambas ramas y... Hice una especialidad en España que es de musicoterapia. Una maestría en la cual eh, me sirve mucho para hacer los proyectos que avanzamos, ya sea en pedagogía musical, ya sean proyectos sociales, proyectos de transformación social. Porque desde la musicoterapia el sonido tiene una, una, un objetivo de hacer el bien, el sí. bienestar, ¿no? ya no tanto de estar en los shows como nos gusta estar ahí tocando, sino otro tipo de objetivos que es de ayudar a la gente y eh, hacer cambios. ¿no? Claro, que eso es lo más importante y Gustavo, eso también yo creo que ha marcado eh, tu sello personal, ¿no? porque Gustavo Orihuela no solamente toca las canciones en violín que todos conocemos, sino que has tenido que lograr eh, esa fusión que ahora haces ¿no? y, y que nos transmites. Yo estoy en, no en un concierto tuyo, está en muchos y, y la emoción de, de una canción que todos conocemos la transformas y ese momento la gente comienza a vibrar y, y a emitir pues lo que tú decías, emociones positivas y que sin duda nos hacen deleitar. Qué lindo, qué lindo. Sí, hemos podido compartir varios escenarios, varios eventos y festivales y se trata también, hay una parte muy importante que es además de ser sincero con la música, con tus propuestas, eh, tenemos que ser también atrevidos, ¿no? Claro. Atrevido con tu idea creativa, o sea, que nadie te la, que te la juzgue. Al final, uno se forma en arte para proponer algo nuevo, sí. ¿no? Para, para sembrar tus inquietudes, tu forma de ver el mundo. Y una, algo que nos ha importado mucho o que me ha ayudado mucho han sido los viajes. Qué Poder bien. salir de Choquizaca, vivir en en el oriente, vivir aquí en La Paz, en la parte andina, salir de Bolivia, respirar la música española, el flamenco con los gitanos, por ejemplo. Wow. Irte a Brasil a probar la bossa nova, la samba, el choriño irte al, a respirar el, el aire del tango, del nuevo tango, el chamamé, la chacarera en Argentina y claro. Bolivia. Entonces, todo eso hace que te conviertas en una persona más amplia, más diversa claro. y esa diversidad eh, que también el violín ya nos regala desde la música del mundo, desde la música Klezmer, de Rumanía, Albania, Hungría, eh, y la música clásica, la música de los pueblos, realmente es una oportunidad que nadie debería perderse. Es, es ¿no? como disfrutar un, de un buffet de comida del mundo, pues la música es de, claro, la, de la misma manera. De la visa, ¿no? Lo más rico es que te alimenta el, el alma el cerebro y el corazón, y el corazón. creo, ¿no? Sin sí, duda. Es. <risas> es emocionante, ¿no? Pero en ese mismo ámbito que tú me dices, de bossa nova, ¿con, con cuál de esos ritmos te, te quedarías tú? Uy, tengo un, un abanico gigante, ¿no? Un abanico gigante porque eh, estuve mucho tiempo en España, viviendo, estudiando y trabajando. Hice orquesta clásica, he trabajado en música, eh, músicas del mundo, música india, música wow. flamenco. La música a ver un gitana? flamenco, podríamos un fragmentito. Claro sí. Mientras Gustavo Orihuela está con nosotros en el programa Referentes, vamos a pedirte pedacitos así para, para que nuestra audiencia también disfrute un poquito. Adelante, exacto, Gustavo. Exacto. Vamos a hacer un aire de flamenco. Mm. <risa> un pedacito ahí, ¿no? De, claro, de estas rumbas que, tan, tan ricas, ¿no? Claro, sí, sí. no Y ahora, ¿tú te imaginabas de niño que ibas a llegar donde ahora estás? Mm. Cuando ya comenzaste a tocar un poquito más el violín. Eh, creo que tenía, tenía mucha timidez, ¿no? Cuando era niño, eh, había oportunidades para, por ejemplo, en la familia. Mi, mi padre me decía, ven, ha llegado alguien, toca algo, ¿no? Claro. Y, y él me dijo, pues... Si tienes un talento, tienes que aprovecharlo, tienes que eh, desarrollarlo, eso porque no todos lo tienen. Entonces, yo ya aprendí que tenía que ir a mostrarlo, que sí gustaba, pero ya, eh, ya en la carrera, cuando eh, decidí estudiar música y me apoyaron también en este camino, eh, una familia grande que tengo ahí en Sucre, que los quiero mucho a todos. Mandarles eh, saludos. Sí, sí, sí. <risa> y, y, esa, y de esa manera... Eh, fue, fue muy importante eh, romper también esta, esta timidez, ¿no? Uh -huh. Romper que la música te ayuda a todo nivel, a nivel social, a las habilidades claro. sociales, a nivel emocional, a reconocer emociones. Y también me abrió muchas puertas, ¿no? Porque ya te empiezan a invitar a un lugar, a otro lugar. Eh, fue un camino muy de mucho beneficio para, para, para mí. Claro. ¿Tus padres te apoyaron siempre cuando ya dijiste, quiero... ¿Dedicarme a esto? Sí, me apoyaron, eh, más bien que les gusta la música, claro, que eso decís, es una, algo <risa> muy, muy importante, no que, que yo me acuerdo que en casa escuchábamos música boliviana, uh -huh. ¿no? Grupo Coca, eh, Grupo Canata, Música wow. autóctona, boliviana, ¿no? Y ahorita voy a tocar un temita, un pedazo de, de un homenaje también a un gran músico, Yayo Ojofre, que partió hace poco. Sí, sí. ¿eh? Eh, y, que, y que esa música me marcó mucho, ¿no? Me marcó eh, y, se, y dura para siempre. o sea. ¿Esa fue tu influencia musical, un poquito? Siempre, esa es la esencia. Uh -huh. Inclusive se dice que hay una esencia genética, ¿no? En la música. Mira. Pero esa es la esencia, mi identidad sonora de mis primeros años de vida hasta mi, mi adolescencia. ¿no? Ya después conocí el rock, claro. gracias a mi hermano, uf, que me encanta mucho. Y eso me ayudó a hacer todo eso, todo una, a tener una mirada más amplia y más diversa. Porque quién diría que en el violín, que está más asociado a ser un instrumento eh, de mm. música clásica, o claro. al otro lado las chacareras, que son buenísimas. ¿no? Sí. Pero eh, que pues Puedes tocar de todo, no hay límites. ¿no? Y eso es algo que, que, que me ha enseñado esta carrera y que ahora con el violín boliviano hacemos de todo. Voy a hacer un pedazo de, de este mamacriso hermoso que me encanta de Yayo Joffre. A ver, adelante. espectacular no es ahora sí. <risa> es nuestra música no son nuestras raíces claro. es también con lo que yo crecí y para mí es algo muy importante estuve mucho tiempo en españa tocando otras músicas entonces cómo nace mi, mi proyecto el violín boliviano cuando volví a, a, a, a casa dije la próxima vez que salga de bolivia va a ser con mi música claro. con mis raíces obvio que hago eso Tocamos una marinada sí. jazz, tocamos un taquirari con, con jazz que, que nos sí, permite yeah. crear así, sin límites. Pero también está muy presente la música del mundo, que es todo este bagaje mundial. ¿no? tu primer recital, ¿recuerdas? ¿Dónde fue? Sí Así en, ya como Gustavo Orihuela. En la escuela de Simeon Roncal y en el Paranífo Universitario en Sucre. Mira. Fue una preparación grande porque nos hicimos hacer hasta la ropa, yeah. un smoking, un tuxido. Y, y bueno, pues todo un todo afán, ¿no? ¿Estabas todo, nervioso? Todo, sí, seguro que sí. sí era, era muy pequeño, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No me acuerdo tanto. Pero, pero tus sí. papis estaban ahí contigo. Claro, sí, siempre apoyando y también habían otros niños. Entonces, como que eh, fue algo muy, muy, muy lindo. Oh, muy qué, lindo sí, Qué sí, genial, sí. qué lindo, ¿no? <risa> y el primer recital internacional, ya me imagino que ya estabas un poquito más maduro. Ah, internacional, wow Tal vez algunos internacionales partiendo de acá desde, desde Bolivia, ¿no? En el Festi jazz Internacional, pero sí hicimos algunos conciertos, me acuerdo. Ahora que me haces volver. <risa> claro, la unos... idea es que rememoremos esos sí, momentos. Sí, sí, sí. Cuando viajamos eh, con la Orquesta del Conservatorio a Perú, por ejemplo, hice sí. algunos viajes. También era deportista, jugaba tenis de mesa. Entonces ya representé a Bolivia, a Chile, a, a, a Argentina, qué sé yo, a Perú. Y ya con la música, pues con la orquesta, y, y más adelante ya con, con un primer cuarteto que tuve, eh, sin mal no recuerdo, Chile. Chile, así, grandes oh, mira, recuerdos ah, porque sientes ahí la piel de gallina cuando además, <risa> ah, viene de Bolivia, ¿no? Claro. Sí, Bolivia, la, y como y que estás que... con el peso del país. Para poder eh, mostrar tu trabajo Representarnos, Qué lindo Muy bien, estamos con Gustavo Orihuela Nos vamos a ir a una pausa comercial Porque al volver estaremos disfrutando De su talento, de la música boliviana De esa música fusión Que él siempre con mucho cariño Nos deleita a toda la audiencia A todos los que somos fanáticos de su música Pausa y volvemos con mucho más De Referentes <música> Gracias por acompañarnos, como siempre es un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares. Qué rápido pasa el tiempo a esta hora de la noche en sábado 6 de agosto, nosotros disfrutando a la patria y también compartiendo aquí con un invitado especial referente del violín, de la música boliviana, de la música fusión, sobre todo del jazz, está con nosotros Gustavo Orihuela. Querido Gustavo, ¿por qué brindamos? Bueno, primero por, por la vida, por la salud, por nuestro país claro. y por la música. Muy bien. Salud. Salud, hermano. Estos son unos vinos muy interesantes de Tarija, de unos productores. Mm. Ahí vamos, ¿no? Buenazo. Delicioso. Buenazo. Bueno, tenemos un sector que se llama Tertulia, que hemos puesto tu fotografía toda la semana pasada. Y la gente va escribiendo y nos van preguntando diferentes cosas. Obviamente filtramos con la producción, pero hay algunas preguntas a veces picantitas, si quieres las... Responde si no tomas un sorbito. Esa es la hermenéutica del programa, <risa> del sector. Dale. Vamos. Dice, Lía Gómez te manda un saludo desde chuquisaca justamente. Dice, ¿cuál crees que es el peor género musical? Uy, entró con fuerza. <risa> el peor género musical. Eh, yo creo que no existe un peor género musical, ¿no? Si no existen eh, una diversidad de, de propuestas musicales, muchas son muy sinceras, eso sí hay que aprender a reconocerlas. Y muchas son comerciales e industriales. Entonces, cuando uno va a lo comercial o lo industrial, no siempre tiene toda esa dedicación como algo muy elaborado. ¿no? Como una producción, por ejemplo, de nuestra querida Matilde Casasola, que le manda un abrazo grande. Uy, un beso enorme para Matilde. Para Matilde nos encanta, eh, han visto ustedes el tema, el, el programa que sí, era, lo vieron sí, juntos lo vimos ¿no? juntos el y, y ella está muy feliz muy contenta y yo me alegro muchísimo que también eh, le den todo el homenaje en vida y por la, esa máquina. elaboración ¿Cuál eh, es el tema que, que tiene juntos ella. con Matilde? Eh, yo grabé dos obras de ella, uh -huh. un par más, pero ese eh, Tanto te amé Tanto Aire te amé, de bailecito y también el ¿Podemos un beso. poquito el tanto te amé? Claro que sí. Tómico. Nosotros le mandamos un saludo hasta Chukisaca, la señora Matilde Casasola. Adelante, Bien. Gustavo. genial! No, como siempre, además la obra de Matilde Casasola la llevamos con mucho cariño y mucho más ustedes, los músicos. ¿no? Sí, la tenemos siempre arriba, creo que es el referente más importante que tiene nuestro país en la elaboración poética y musical. Claro. Y además como persona que es un gran ser humano, sí. así que... A quererla mucho, todos. Sí, a disfrutarla. Tenemos que visitarla. Nosotros estuvimos eso. como producción y cada que vamos a Sucre intentamos siempre acercarnos a ella y conversar y poder compartir. Y nos atiende pues en su casa. Y dice, venga, sí. como si fuéramos sus hijos, no sí. vete esta tarde a tomar un tecito. ¿no? Entonces, y eso pues, es muy bueno lo que han hecho. Yo les felicito. Y, y porque llegas a toda Bolivia. Claro. Y, y todos tenemos que saber quién es Matilde Casasola. Sí. Como una. Como un fundamento de nuestro Estado, reconocer a los más grandes personajes que tiene nuestro país. Un saludo, salud, por favor, por Matilde. Salud, cómo no. A por ti también, que estás salud. también <risa> dentro de, de, de ese cosmos de estrellas de talentos bolivianos. Muchas gracias. Salud. Vamos, mira, la gente sigue escribiendo, nos mandan saludos de todos los departamentos. María Eugenia Dorado dice, ¿podrías hacer un reggaetón con el violín? ¿O no son acordes compatibles? Puedo hacer cualquier música. Ah, mira. Cualquier música, ¿no? El violín, como cualquier otro instrumento, no tiene límites. Pero no me gusta tanto el reggaetón por el sentido de... de que es un tema más personal de la industria de la música comercial que se ha vuelto tan simple, no claro. tan simple, no partiendo eh, desde la letra, no, o sea, dos líneas y lo repites tres minutos. Claro, claro. A mí me gusta más la música más elaborada, más profundizar. No tengo nada mal, me gusta bailar, claro que bailo algún reggaetón, no. Pero si no, no creo que no grabaría. Eso sí, he tenido propuestas, inclusive internacionales, para poder hacer. Ah, discos discos, discos de reggaetón, pero creo que he dicho, no, quiero ir por el rock y el jazz. Ah, qué bien, mejor todavía. <risa> <¿no>? Lino, <risa> sí. Qué lindo. Continuamos con las preguntas. Gustavo, tuve la oportunidad de verte en el Día del Jazz. ¿Crees que el jazz es poco valorado en el país? Un abrazo. Natalia Ortiz desde Cochabamba. Gracias a Natalia. Qué lindo. Eh, yo pienso que son estilos de música eh, recientes que la producción boliviana data de unos 30, 40 años recién, ¿no? Entonces, eh, eh, todavía nos falta mucho de, sí, fomentar al artista local, nacional, de jazz o de fusión, reconocer su obra, que no solamente eh, hagamos copias de otros países, ¿no? Es por eso que hay una discusión muy linda y muy amplia de que existe un jazz boliviano, mm. este género de jazz. Por supuesto que sí existe. Gracias al Bolivia Festi Jazz Internacional, Walter Gómez, a toda la comunidad de músicos que promueve ese estilo y a las bandas que se van eh, tomando valor en su creatividad y grabando, grabando y grabando nuevos discos. Oh, eh, sí. Entonces, sí, es, sí requiere más apoyo, pero sí también tenemos que aprender a todos a consumir música bien elaborada, reitero, ¿no? Porque si consumimos, lo, lo, lo más fácil es como la comida chatarra. No, eso lo puedes conseguir, te hace bien, te llena, pero en cambio, si consumes música buena o un buen jazz, eso te enriquece el alma y el cerebro, claro ¿No? así que a escuchar buena música. Salud, a escuchar buena música, Salud. querido Gustavo. <risas> Salud, querido. Nosotros continuamos con más en su programa Referentes, eh, tenemos más preguntas en este sector de tertulia, ¿Cómo eres en el amor? ¿Fácil o difícil de conquistar? Dice Andrea Cuellar desde Santa Cruz. Gracias Andrea por sintonizarnos. En el amor. ¿Estás en pareja, Gustavo? Sí, sí, sí, tengo mi pareja, Cecilia. La quiero mucho. Ah, mira. <risa> bueno, soy una persona, creo, que, que, que, que da mucho amor, ¿no? He aprendido a, a, a trabajar, a vivir, a, a hacer todas mis actividades desde el respeto y del amor, ¿no? Claro. Y bueno, y, y en ese caso sí... Eh, soy muy, muy amoroso, bueno, y me encanta también recibir amor. ¿no? Claro, ¿no? <risas> Como a todos, ¿no? <risa> Gustavo. Pero, pero también antes, hay una cosa que dice que la música o el arte también te, um, te lleva a otras situaciones más eh, sublimes, se puede decir, de trascendencia del amor. Porque cómo, ¿cómo eres capaz de decirle, no sé te amo a, a tu madre, a tu abuela o a, a, a tu o a tu hija, o a tu pueblo, condensando ese amor, o a tu pareja, condensándolo desde la música, ¿no? Que se convierte en algo mucho más complejo y mucho más grande, ¿no? ¿Quién no ha dedicado claro. una pieza a alguien? Claro. Todos, sí, ¿no? Justamente hay una pregunta sí. ahí, dice Daniela Rivera, igual de Santa Cruz, sabes que la, nuestras amigas cambas son un poquito más atadas dice Daniel, ¿has utilizado el violín para llevar a alguna mujer a la cama románticamente? Uh -huh. A ver, sincero ¿sí? mm, Bueno, no, no a la cama, <risa> pero, pero sí para conquistarla. Muy bien, ahí está la respuesta de Daniela, muy bien. Así son mi, mi audiencia, bueno, eh. son bueno. picosos, son picosos, ¿no? Eh, bueno, volviendo a, a ver, aquí tenemos otra pregunta Dice mmm, Reina Ma Machaca Reina Machaca, nos manda un saludo Desde la Ciudad del Alto, gracias a Reina Dice, ¿bailarías un reggaetón De los de ahora? Sí, re bailo, pero sabes A mí me gusta bailar el reggaetón el, el, Los orígenes, ¿no? Estamos hablando de, del general claro. Tú sabes de dónde viene el reggaetón, ¿no? De estos festivales de reggae que se hacían continuos, como una maratón viene el reggaeton uh -huh. ¿no? Que es una música pues caribeña y, y bueno, pero sí, me encanta. es totalmente diferente al reggaeton ¿no? Por lo menos. Pero lo que tiene. Pero tiene también sus raíces. Claro, ¿no? sin duda, el sí, El reggaeton ya es más un suceso comercial en la actualidad. Sí, yo sé que entender, yo lo tengo bien claro, ¿no? Pero sí, rebailo, no tengo ningún problema. Es más, me gusta bailar, siempre, siempre. Mira, qué lindo. Silvia Rachel pregunta lo siguiente. Eh, ¿Te habría gustado nacer en otra época? ¿Sí o no? Creo que no. Porque, igual, como hacemos shows de música antigua, por ejemplo, el jazz de los 1920 me encanta. Y sí, me, me, me visto, me pongo un sombrero, pero tengo que guardar toda esta. Rondosa cabellera <risa> y tengo que papi esconder. Es, o tu mami? de dónde No, ninguno. Ninguno de los dos. ¿Y qué pasó ahí? Yeah. <risa> eh, ¿Qué, qué? Salí a, a, a la esencia de la abuela de mi padre, mis ah, abuelas, y tú que era más pequeñita, morena y, y, con, y, y, y con, con ondulado, ¿no? Con rulos. Qué Cabe, mi hermano. Es alto, gigante, gordo, robusto, blancón y, Tucci, o sea, no cabello lacio, ¿no? Entonces, como somos muy diferentes, ¿no? Pero viene de los abuelos, él más por la parte de, de los abuelos de, de mi madre y yo por la parte de mi padre. Ah, mira, qué lindo, qué bien. Sí, sí, sí. No es base, A por si este acaso. Ya, yeah. no es falso, no es peluchano. antes decía que era base, ¿no? Ah, ya, vos, vos, eh, vos de niño decías. ¿no? <ríe> ¿no? Me toca mis ruleros. Ah, mira. Yeah. Eh, Adriana Mendoza, de aquí de la Ciudad de La Paz, te manda un gran abrazo. Dice, me encanta ir a verlo a los conciertos a Gustavo Orihuela. Y dice, ¿es verdad que los chuquisaqueños son locos en el amor o locos en la vida o es solamente un mito? Bueno, hay, una, hay un estereotipo, ¿no? Por, por, por ser de bueno, por super, el Pacheco. El Pacheco, <risas> el Pacheco. Yo pienso que... Allá, allá, sí, hay, hay muchos... Es una cuna de eh, Sucre y chuquisaca de muchos creadores, creadoras. Uh -huh. ¿no? Como hace un momento hablamos de Matilde, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Simeón Roncal, Miguel Peñaranda, eh, Don Nicolás Ortiz Pacheco, eh, qué sé yo. Hay, hay una infinidad de escritores, de músicos, eh, músicas. Y el arte sí tiene una línea tan ligera y delgada a la locura. ¿no? Y todos, en claro. realidad, todos, no sabemos. ¿No? Y eso puede ser un detonante de una emoción fuerte. Pero yo pienso que sí, tiene una, un poco de locura, cumpliendo el mito ¿no? de, de, de los chiquisaqueños <risa> o los sucrenses. Qué lindo. Pero está bueno eso. Es mejor, creo que, estar loco a que ser una persona muy, sí. muy encasillada en, la, en el sistema, en lo normal. La verdad que sí. Yo creo que igual. Desde es, bueno. muy niño yo era imperactivo. Claro. Digo, es bueno ser loco, ¿no? <risa> Sentirse un poco atrevido. Claro. Y, no. y eso también te, te, te puede generar. Eh, diferente, sí. ¿no? Y, y dar un punto de vista diferente a, a la vida. Y lo que uno quiere, en, ya sea en el grupo social del barrio, los amigos, es destacar un poquito, ¿no? Y mucho más si destacas de buena manera con el talento que tú tienes, ¿no? Te voy a preguntar, mira, me dicen, Oscar, soy de chuquisaca me conoces, no digas mi nombre, dice. Quiero preguntarle a Gustavo, porque igual me conoce, ¿recuerdas dónde fue tu primer beso y con quién? Uy. ¿La preguntamos o tomamos el vino? Mejor un saludo. <risa> un saludo. Bueno, parece que querían que digan el nombre de mi amiga, que dice que nos conoce a los dos, así que... <risa> bueno, salud, salud por Chuquisaca. lindas chicas también. Tengo un, varias amigas por allá en Sucre, entonces cada que voy siempre llegamos y les damos el cariño. De, y también la hospitalidad que nos brinda. Claro, ¿no? Sucre es una ciudad hermosa y su gastronomía, okay. la gente, la, la, la cultura, ¿no? Y es una ciudad muy calma también para poder pasear, disfrutar y, y, bueno, y aprender también mucho de la historia, ¿no? La ultimita, por favor, de... producción, Génesis dice, ¿qué estarías dispuesto a hacer por amor, Gustavo? Por amor, yo pienso que todo, ¿no? Por amor, el amor es, la, es el núcleo, la esencia de la vida humana. ¿Has hecho algo con el sexo vida? así fuera de lo normal? ¿O bueno. con tu actual? Así que que marque la diferencia. Sí, yo pienso que sí, porque he estado este tiempo mucho viajando, ¿no? Como una yeah. eh, cogí un trabajo en Sucre, entonces estaba viajando entre un poco dividido. Y creo que los viajes más así inesperados es que no ya ya no puedo estar sin verla, o ah, sin, qué lindo. O sin abrazarla, entonces pum, me pongo sin nada. <risa> y creo que no hay eh, ningún cansancio, ninguna, ningún frío de todos los kilómetros que puedas recorrer para estar con la persona que quieres. Claro, muy bien. Salud, que viva el amor, que Salud, viva el hermano. talento musical y por supuesto nosotros aquí en Referentes Felices de Tenerte. Muchísimas gracias hermano. Salud. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más Ya casi en la recta final Tengo miedo porque tengo muchas preguntas Y ya estamos en el ultimito en este sábado por la noche Celebrando a la patria Al volver estará tocándonos un tema Nuestro amigo Gustavo Y seguiremos conversando con él De su vida, de su trabajo y sus proyectos Pausa y volvemos con mucho más Nosotros seguimos disfrutando Acá esta noche de sábado 6 de agosto y compartiendo con nuestros invitados especiales en esta oportunidad porque usted lo pedía y también por el cariño que le tenemos a Gustavo Orihuela, está compartiendo en referentes. Querido Gustavo, tenemos otro sector que es Bitácora, te vamos a pedir que prestes atención a la pantalla, vamos a ir mostrando diferentes imágenes tuyas y vamos a ir para que la gente también conozca, es un poquito más entrarnos a la intimidad de la familia, tuya sobre todo. Vamos producción con esta fotografía. A ver, ¿cuántos años tenías acá? Wow, ¡Mira el Gustavo! <risa> Bueno, seguramente unos nueve años, tal vez, ocho añitos, bien pequeñito, ¿no? Uh, mira, y ya, ya, ya me crució el pelo porque mi abuela me lo cortaba, firpo, el corte militar. Claro, la típica que, de niños. Claro, y nunca sabía si que era churco, hasta que un día ya dejé de cortarlo. ¿no? Oh, mira, no, pero refachero. Sí, sí, sí. De este concierto te hablaba, que era ahí súper... Elegante y todo un afán conseguir el traje. Claro. Y, ¿no? Pero bueno, se nota que lo estaba pasando. No, no, así, el rostro todo te ves, sí. te ves, te ves genial, ¿no? Sí. No La carita ahí, sí. ¿no? Bien, Gustavo, se, se oh, qué mata. lindo. En qué el Paraninfo Universitario, creo que fue en, en, en la ciudad de Sucre. Ah, mirá, qué bien, qué bien. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Vamos a revisar la siguiente fotografía de nuestro amigo Gustavo Orihuela. Oh, Qué lindo. ¿Allá cuántos años tenías? Un poquito más grande. Un poquito más, yo pienso que unos 11. ¿Esta ser? foto dónde fue tomada? ¿En estudio? Esta fue en estudio. Porque, Tus papás te llaman así, vamos, Gustavo! Sí, es que Teníamos que hacer, creo que, el, el programa de, de, del, yeah. del concierto. Y, eh, y fuimos, por eso estoy agarrando mal el violín. O sea, no como, sé, para los que no sabemos, yeah. esto es perfecto, pero claro, o sea. es, es muy hermosa la foto, es porque... Esa sí una, una puesta en escena muy bonita, ¿no? Pero es más relajada, más posada, ¿no? Claro. Y ¿no? era para, la, para, para este programa, pero qué buen recuerdo. Me acuerdo muy bien de, de esta época. Ajá. Muy que... niño, ¿no? Muy, muy chiquillo. ¿Qué le dirías, Gustavo, a este niño? Oye, qué guapo estás. <risa> qué guapo estás, qué lindo. Qué lindos recuerdos, la verdad. ¿Sí? sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Era un violín prestado, un violín alquilado. Que no lo... tenías todavía tu no propio violín. No tenía tu violín. Y mis, mis abuelos me trajeron un violín de Tarija, su cariño, ¿no? Claro. Mi abuelo Jota, eh, mi abuela Emma, que era gigante, era como un contrabajo, ya, gigante, ¿no? Y que lo tuve, sí, lo toqué, lo toqué mucho tiempo, pero no, no, no entendía que había violines para... No entendíamos que había violines para niños y crecías, como tus brazos crecen y tienes que Ay, coger un violín más cabrón. grande. Claro, ah, sí. mira, no sabía que lo sí. buen dato que nos das. Por Entonces, tamaño. Hay violín de acuerdo a las edades, claro, claro por pues, claro. lo menos y todos los instrumentos de cuerda, ¿no? La viola, el violonchelo, el contrabajo, oh, desde los más pequeños y tu manito pues eh, va creciendo y hasta que consigues el cuatro cuartos que es este, ¿no? Un violín ya para adulto, ah, sí, sí, sí. Y este por ejemplo debe ser un medio, ¿no? Un medio. O... Sí, un medio, un violín pequeño. Ah, mira, qué lindo, mira, uno tiene que ir aprendiendo aquello, ¿no? Que le saque el jugo además a ese violín. Claro, iba <risa> <mi> giro <imagino> ahí, <risa> saqué el jugo. Sí, sí, algunas travesuras, <risa> ya, ya estoy recordando. La siguiente <risa> imagen, por favor. Oh, qué linda. ¿Tu hermano? Él es mi hermano, él es mi hermano Santiago. Y ahí son súper chabones, ¿no? súper niños. Y ese peinado que tengo, que es un peinado así como super ochentero, ¿no? Claro, <risa> sí, sí, sí. Como ¿no? los New Kids on the Block, me acuerdo. Lo hizo, hizo una tía, mi tía Teresa, que igual me, me apoya mucho y le, le encanta la música. Claro. Estaba ahí probando que cómo se puede ver eh, bien este negro, este, este, este negrito, ¿no? <risa> Ay, él te, el, podemos ver, ya, mi hermano es ha más. Ha sido tu apoyo siempre, tu hermano. Sí, sí, hasta ahora. Es un, es un brother, como claro. una persona. Él también le gusta mucho la música. ¿Toca algún instrumento, eh, tu hermano? Toca, sí, guitarra, piano, pero más para su chica, digamos, ¿no? Ah, ya. Yeah. No, no en público. Claro, no sí. como a nivel profesional, sí. digamos. Él, dice, él siempre dice, no con fines de lucro. <risa> no como claro. Gustavo Orihuela. No, es que yo soy profesional, ¿no? Y esa es mi claro. vida, ¿no? Así es el Santi. Y ahí debe tener, pues, unos 13... Pero qué lindo Dios. el cariño de los dos, ahí sí. la sonrisa de tu hermano, de. ¿no? Además se siente orgulloso, yo veo algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y él también tocó ahí piano, ¿eh? Ah, mira. de piano sí, A sí, ver, sí. vamos a la siguiente imagen, por favor. Ah, wow. lo que me decías del tenis de mesa, ¿no? Sí, mira una fotito antigua. Eh, en el colegio. Esto o es sea, dónde es en el. Esto es un nacional. ya Un súper. torneo, un campeonato nacional en, en La Paz, tal vez. Sí, uh -huh. en La Paz, y, y bueno, he jugado mucho tiempo, es una de mis pasiones más grandes, ¿no? El tenis de mesa, ah, y, y que me abrió también a conocer países, y un día mi padre compra el periódico y ve mi nombre en el, en el periódico que dice que soy selección wow. chiquisaqueña. entonces obligado tuve que comprar la raqueta. <risa> Así Ahora que, que se mete, los sí, tren, pero qué bien. ¿no? Y de una sea. manera también de... De, de aprender y de cultivar mucho este deporte que es una hermosura, el ping pong. Claro, ¿no? sí, sí, el ping Sí, sí, sí, ¿sabes? hemos viajado mucho y ahora ya no juego mucho, más unas pichanguitas ahí claro. porque, porque la música ocupó todo el lugar, ¿no? Sin duda. Requiere sin duda. todo. Pero el es tiempo. lindo, te cuento que yo jugaba esto en Qué la lindo, universidad, sí. en el colegio, también en un instituto, me encantaba mucho. Es, que Es buenísimo, que sí, te, te te los reflejos. Eh, tienes ahí una... Una respuesta rápida, sí, sí, sí, creativa sí, sí. y sí, está bueno, ¿no? En la casa de una amiga jugamos cada que voy ahí su ya. mesa. sí. A ver si sí. jugamos un rato, ¿no? sí, sí, sí, te voy a invitar con tu novia sí. y vamos, los, los cuatro podemos compartir. Eso es. ¿Te parece? Sí. Muy bien. La invitación está hecha en público y grabado, ¿no? Aquí. Ah, ya está. Ese es, ese es mi cuarteto actual, ¿no? Con el querido Dieguito, un gran músico que yo lo quiero mucho. Mi hermano Luis Daniel Iturralde, en la batería, y también que gestiona el NUNA, que siempre damos conciertos ahí, ¿no? Eh, y también un gran Ra espacio, NUNA, ¿no? uh, que ha dado sí. muchísimo a los Sí, artistas. a los artistas, en artes mixtas, y sí. Luis Daniel, que es un tipazo, ¿no? Además de ser un gran gestor cultural, un tipo muy, muy humano. Eh, y también Ramón Zúñiga, en el contrabajo, un hermano mexicano, que es la nueva incorporación al cuarteto. Estamos muy felices con él y, bueno, para claro. mí la música es amistad, ¿no? Tenemos sí. que, siempre haber tiene que haber mucho respeto, eh, por supuesto, y mucha amistad, que eso es, lo demás ya es un diálogo a través de la música, a través de las notas, ¿no? Qué bien. Estoy agradecido de tener también este cuartetazo que, que hoy por hoy, pues ...hacemos magia... Donde y también de... han pasado varios, ¿no? Sí, sí, sí, ¿Varios? también estuvo un gran hermano... ...como partió hace poco Randolph Ríos... Sí, un, ¿no? un abrazo hasta el cielo, Randolph... ...me dio ah. mucha pena cuando se Sí, ¿no? Randolph ha sido una, una persona muy querida... ...lo es... Uh -huh. ...y también que ha, ha estado mucho tiempo también en el cuarteto... ...y muchos otros músicos, ¿no? Cuando yo empecé el, el violín boliviano me apoyó mucho... Uh -huh. el ...Tincho Castillo, este gran guitarrista uh -huh. tupiseño ...Ever Peredo, el gran pianista... Poche Ponce, gran bajista que está en los Estados Unidos. Marcelo Murillo, un gran hermano percusionista que está en Sucre. Y pues hemos ido mutando hasta estar con este cuarteto. Qué bien. Es una familia de músicos que, que pues hay mucho, mucho cariño y muchas ganas de hacer buena música. La gente está muy feliz, en las redes sociales nos escriben, gracias a toda la audiencia. Pero en este 6 de agosto vamos a seguir conversando ya casi en la parte final ¿Qué te parece si hacemos un recorrido por Tarija con la música y qué mejor hacerlo contigo con el violín de Gustavo Orihuela y poder disfrutar un poquito de ese talento que tienes? Buenísimo. Vamos por Tarija, vamos por Chabamba, vamos por, por, por... Deje por Bolivia. Adelante, Gustavo sí, sí. Orihuela en sí, el sí. programa referentes de Avia Yala Televisión. ¡Que viva Bolivia! Justo hoy, el 6 de agosto, disfrutando el cariño de Gustavo Orihuela. Querido Gustavo, ya estamos en la recta final. Eh, tenemos entendido que tienes un proyecto que es, están grabando y que el material va a ser una producción en vinilo, ¿cierto? Sí, bueno, ya, ya hicimos una, una producción en vinilo que fue muy importante con grandes hermanos, con Andrés Martínez. Ah, ¡Qué genial! Eh, un álbum eh, corto, una, un, un disco... De, dos, de esas dos obras de 45 revoluciones, un vinilo, y que ha tenido mucho éxito, ya se vendió todo, ¿no? porque corrió como, eh, como pan caliente. Pero sí, vamos a hacer nuevas producciones, un, un long play ya para tener varios temas, como una, un medley de nuestros álbumes, claro. que he ido trabajando tanto en España como en Bolivia. Y sí, una nueva producción que estamos eh, planificando con el cuarteto para hacer la de manera internacional, de tener un productor internacional, llegar a, a otros países, un alcance desde Bolivia para llegar a México, Estados Unidos eh, y, ¿por qué no? Asia y Europa, ¿no? claro. claro, por supuesto. Bueno, querido Gustavo, por favor, haz la invitación a la gente en las redes sociales, que te sigan, que sigan a, a todo el cuarteto para que puedan estar al pendiente de las noticias y dónde tienes las presentaciones. Buenísimo, pues un placer primero estar aquí en el programa, ha sido un placer poder... Bueno, Recorrer un poco de, de, de mi vida, de la música. Eh, para que puedan seguir nuestra música en las redes sociales, estoy como Gustavo Orihuela Cuartet en Facebook, en Instagram. Eh, escuchen nuestra música, eh, pregúntenos claro. y sugiéranos más música porque tenemos la inquietud de desarrollar la música boliviana en los lenguajes modernos y también de seguir estudiando y aprendiendo mucho más. Así que los esperamos en más eh, conciertos que los vamos a ir eh, publicitando a través de nuestras páginas Oficiales. Qué bueno. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir, obviamente, con el talento y la música de nuestro amigo Gustavo Orihuela. Querido Gusto, te, te voy a dar un consejo. Tú que tienes buena percha con, que en cada una de tus presentaciones, <risa> quiero mandar un saludo a Piero Alberto Silva, quien eh, también va a estar desde el próximo mes con nosotros. Esta facha que tengo hoy, este saquito, es gracias a Outside. marca la diferencia con tu estilo. Está ubicado en la calle Mercado y Ayacucho, en la Galería Luz, así que en el centro de la ciudad de La Paz. Ahí los encuentras. Encuentran nuestros amigos de O-Suite, de quienes son los encargados y de ahora en adelante estarán con nosotros en el programa vistiéndonos cada sábado la noche con nuestros invitados especiales. Así que un abrazo para ellos y por supuesto nosotros felices y contentos de llegar hasta sus hogares. Gracias Bolivia, nos despedimos con Gustavo Orihuela y que viva nuestra amada patria Bolivia. Adiós. Gustavo.